Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto y último video del tutorial para armar el robot Roboblock Coopers. Si no viste los videos anteriores, acá arriba te va a salir un link, un enlace. Te sugiero mirar videos anteriores para que puedas ver el tutorial completo. Hay cuatro videos en total y hay un quinto video que muestra todo el contenido de la caja, que son 230 piezas para armar 6 modelos de robots diferentes. Cuando termine este video te voy a mencionar cuáles son esos 6 modelos de robots que se pueden armar con el kit de robótica. Bueno, vamos a ver el video y después contame qué te pareció. Ahora en el paso número 19 vamos a utilizar 4 tornillos de 9 milímetros y 4 tuercas. Y estas dos piezas que son en forma de L que van a ser la base para sostener la pantalla LED y el casco del robot. Vamos a colocarle los cuatro tornillos. En esta posición tiene que ir la pieza. Un tornillo en el vértice de la pieza. Y el otro tornillo en el otro agujero más abajo, como se muestra en la figura. Colocamos los dos tornillos, los sostenemos para que no se caigan, y del otro lado les ponemos las tuercas. Así de esta forma les tiene que quedar armado Ahora vamos a ajustar Con el destornillador No es necesario usar la llave inglesa Si ustedes quieren lo pueden hacer A mí me resulta más cómodo de esta forma Y es suficiente porque ajustando un poco ya, ya queda bien Ahí está la pieza terminada Sería el casco del robot ahora en el paso número 20 vamos a colocar las orugas que si recuerdan yo no saqué la cubierta y no se va a poder no se puede colocar la oruga cuando está la cubierta de la rueda trasera colocada así que hay que sacarle la cubierta y después se coloca la oruga se coloca de la misma forma que sería una cadena de bicicleta digamos se coloca primero en una rueda se hace girar esa rueda y a medida que va girando se va colocando en la otra rueda así es muy simple además la oruga es flexible, es elástica, así que lo van a poder colocar sin problemas Suscribite. en el paso número 21 vamos a utilizar cuatro tornillos de 9 milímetros y cuatro tuercas y lo que vamos a hacer es colocar la pantalla LED eh, ajustarlo al alerón que sería la base para la, para la pantalla del robot le colocamos por arriba los tornillos los sostenemos para que no se caigan y del lado de abajo les colocamos las tuercas ajustamos con la llave inglesa y con eso ya estaría, ya es suficiente ya está bien asegurado le colocamos dos tornillos más uno de cada lado para que quede bien firme Lo sostenemos con los dedos damos vuelta a la pieza y del lado de abajo les colocamos las dos tuercas esto lo que va a hacer es asegurar que esté la pantalla del robot eh, bien firme así ya está miren qué lindo que, que queda yo todavía no le saqué el film a la pantalla porque quiero que quede preservada. Pero bueno, lo pueden hacer si quieren. El paso número 22 es usar un cable RJ25 de 150 milímetros. Y lo vamos a conectar a la placa Combine y después a la pantalla. Y eso sería todo. Después, el paso número 23 es colocar los dos cables del motor que son los que tienen conectores blancos y los vamos a colocar de esta forma, vamos a ingresarlo por el costado después que pasen por detrás del alerón y después ahí los conectamos a la conexión de la placa combine fíjense que el, el conector tiene una forma que es correcta que tiene una, una parte que es más ancha y la otra más delgada Colóquenlo de la forma que va, porque si no van a estar haciendo presionando, tratando de forzarlo y no va a conectar. Así es, simplemente colocan los dos cables, el otro motor de la misma forma. Tiene, está señalizado con M1 y M2, que serían motor 1 y motor 2. Y acá les muestro cómo lo hice al principio, que está mal, porque no tiene que quedar el cable que se vea por abajo. Ahora el paso número 24 es colocar la batería. Si les pasó como a mí, yo coloqué... Armé todo con la batería adentro. Pero bueno, sirve para mostrar también cómo se retira la batería y cómo se coloca nuevamente. Tiene una traba. Ustedes cuando presionan hace clic en... para trabar la batería. Este es el botón de encendido. A la derecha está apagado y hacia la izquierda está encendido. Ahora le colocan el cable y se fijan que no quede el cable rozando con la rueda. Ahora lo encendemos. Y acá está por fin el robotito ya armado. hola mundo, le tenemos que hacer un hola mundo, ustedes saben que los programadores siempre el primer programa que hacemos en algún lenguaje o en alguna plataforma le ponemos de nombre hola mundo, así que bueno, el robotito va a tener su hola mundo también. Bueno, ahí tenemos por fin el robot armado, falta empezar a programarlo. Vamos a hacerle el Hola Mundo, que es el primer programa que siempre hacemos cuando usamos un lenguaje nuevo o una nueva plataforma. Como te dije al principio del video, hay seis modelos prediseñados de robots que podemos hacer con el kit de robótica Roboblock Coopers. Los seis modelos prediseñados que se pueden armar son los siguientes. Captain Alloy o Capitán Aleación, Little Guardian o Pequeño Guardián, The Cavalier o El Caballero The Voyager o El Viajero Scorpoid o Escorpoide Y The Dozer, o La Topadora Todos estos modelos son programables, ya que todos usan el microprocesador Command Plus, que está basado en Arduino. Me gustaría que elijas cuál es el modelo que tendría que armar en el siguiente video. Y también si el tutorial, si fue fácil de entender y qué se podría mejorar. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado el tutorial y que puedas armar vos también el robot. Si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete, compartilo y haceme llegar tus sugerencias en los comentarios porque todo eso me ayuda a mejorar y a que pueda seguir haciendo este tipo de videos. Gracias y hasta la próxima.